La verdad es que es complicado definir el colegio, ¿no? ni me planteaba ni siquiera una definición, ¿no? Un centro con una variedad de niños importantes, este colegio tiene ahora mismo 400 alumnos, de esos 400 alumnos el 50% son extranjeros, de origen extranjero, y de más de treinta y tantas nacionalidades, ¿no? Entonces, esa diversidad pues, hace, bueno, pues este colegio tiene un colegio complicado de, de llevar adelante cualquier tipo de aprendizaje, ¿no? Pero después, cuando vas a la práctica diaria, tan, tan difícil no es. Claro, esto es un colegio difícil. Yo, cuando llegan y me dicen esas cosas, digo, solo somos un centro difícil. ¿En qué sentido? ¿no? Porque yo no veo aquí problemas de disciplina, ni veo problemas graves en cuanto a que los niños vayan muy retrasados en, en conocimiento. Y las etiquetas es que son muy, muy enfermizas, son muy tóxicas. Y daba igual que tuviera etiqueta administrativa, la etiqueta no la pone el boja y la etiqueta va a la gente que está en la calle y ven que hay niños extranjeros y es el colegio de los chinos, el colegio de los gitanos... el colegio Y eso es lo que más machaca, es lo que crea un estigma que después es muy difícil de quitar. ¿no? Nosotros empezamos siendo el colegio de los gitanos antes del colegio de los extranjeros. ¿no? Pues yo creo que un colegio vivo, un colegio activo, un colegio, cuando tú atraviesas la puerta, te identificas rápidamente con él, porque todos los que estamos dentro pues somos personas de manos abiertas. y Es un colegio flexible, flexible en cuanto al tratamiento con el profesorado para aplicar los, los horarios, para aplicar eh, los currículums. Flexible con las familias, ¿no? porque también nos volcamos con ellas cuando tienen que entrar en el plan de apertura o cualquier cosa de este tipo. ¿no? Flexible con los grupos que quieren trabajar con nosotros, sus planes, sus proyectos, sus programas. Es un colegio de puertas abiertas, un colegio abierto al, al barrio, abierto a, a la comunidad. ¿no? Eso fue en el año 97 y entraron como una bomba. En una clase donde había. 25 niños, entraron dos o tres cada uno del asentamiento del vacío que nunca habían estado escolarizados, niños de todas las edades. A este colegio nos tocaron, creo que fueron 58 o 57 niños. Pues evidentemente, un profesorado que no estaba preparado para tratar con ese niño, un centro que tampoco tenía los recursos para tratar con esos niños. Pues ¿qué pasó? Porque en muy poco tiempo un colegio, en aquella época que teníamos unos 600 y pico de alumnos, 700 alumnos, ...en cuestión de cinco años... ...se quedaron en la mitad entre 150 alumnos... ...si los padres y las madres de este, de, este, de estos barrios... ...se llevaron los niños a otros colegios... ...porque este era el colegio de los gitanos... ...y yo creo que tenían razón... ...si había aquí una guerra continua... ...y esa guerra continua desde el año 97 hasta el 2002 más o menos... ...fue muy triste ¿no? ...profesores que se fueron profesores que pidieron el concurso traslado porque aquí no aguantaban, en los claustros solamente se hablaba de niños del Bacie, problemas de niños del BACI, más problemas, más problemas, pero no había soluciones. Yo creo que no había soluciones porque, lo que he dicho antes, no había medios para darle solución. ¿no? Cuando ya empezamos a reflotar el colegio con el alumnado del asentamiento de, del Bacie, pues empieza a llegar el alumnado extranjero. El colegio, como os he dicho, se queda con poca población, poca matrícula, no, no llegaba ni a 400 alumnos y, y la deriva era cada vez menos alumnos. Pero al llegar al alumno extranjero empezamos a, de nuevo a sumar alumnos. Y el alumno extranjero a nosotros nos ha supuesto, en primer lugar, salvar el colegio en cuanto a la matrícula, porque el colegio ha crecido la matrícula gracias al los extranjero. Y después también nos ha servido para nosotros repensar ¿Qué podíamos hacer con ese alumno nuevo que llegaba de otros países, alumno inmigrante? Ya no veníamos como cuando llegó el año de, del vacío de cero, sino ya sabíamos que el alumno diferente debía tratarlo de diferente manera. ¿no? Y esa, digamos, que es la, la, la deriva de, del colegio. Que yo creo que, que la suerte de este colegio, la suerte mía, es que la he podido vivir. Es decir, que. Muchas veces los vaivenes de la, de la educación hacen que los directores estén 3 o años, se vayan, 3 o cuatro años, se vayan. Entonces no hay una, una continuidad en el proceso. ¿no? Eso también marca el colegio. Y no porque sea mi persona, sino porque ha dado la una casualidad ¿no? de que yo estaba en el proceso. Y darle una continuidad en la dirección da también una continuidad al estilo de enseñanza que se quiere mantener a lo largo del tiempo con el colegio. Pues mira, yo era maestro de Educación Física eh, y yo cuando en el 2002 me llaman de la inspección y me dice «Miguel, ¿tú quieres ser director del colegio?», que eso lo dice la inspección, ¿no? porque en aquel momento nadie quería ser director del Sábado obrero, era una locura, ¿no? Entonces, yo me puse bueno, pues si mis reparo, es que yo pasaba de ser maestro de Educación Física a ser director, que yo no tenía, pensaba que no tenía el perfil de dirección, ¿no? y menos en aquellos, en aquellos momentos. ¿no? Y había, había también otras personas que querían ser directora pero bueno, mmm, estaban en remisa que si se quedaban no se quedaban, y al final bueno la inspección decidió que yo me quedara de director. ¿no? Entonces yo al quedarme de director tuve que empezar de cero. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo se hace eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se forma uno en la dirección? No, no te vas a un curso que se hace en tal lado, ni se va a otro curso, eso no existe. Después pusieron los cursos de dirección que tampoco creo que valgan para mucho. Yo creo que la dirección uno se forja en, en, en el despacho, ¿no? y en las aulas y en los pasillos. ¿no? Y esa es la, la forma ¿no? que tú vas mmm, dejando esa impronta tuya de, de tus maneras de hacer con los demás. ¿no? Sí, yo creo que mi, mi forma de trabajar es darle mucho, mucho espacio al profesorado para que se sienta a gusto y cómodo. ¿no? La prueba la tenéis vosotros. Si llega un proyecto de la entidad Atropoluz o una, una de, de cualquiera, ¿no? de luces de barrio, o cualquiera de lo que estamos haciendo, sabe que el colegio está abierto y, y yo sé que el profesorado cuando yo le diga, mira, tenemos este tipo de proyectos, el profesorado lo va a recibir bien. ¿no? Todo eso que se hace aquí con mucha normalidad en otros centros no es tan fácil, pero hay la comunidad porque yo digo que doy esos espacios, ¿no? doy esa, esa posibilidad al profesorado para que se sienta cómodo. ¿no? La diversidad, si tú la rechazas, es un hándicap y es un problema. Ahora, si esa diversidad tú intentas conocer a las personas que vienen de afuera, tú intentas entenderla, tú además de intentar entenderla y comprenderla, le estás dando una identidad porque forma parte del colegio y la cultura del colegio es muy potente porque el colegio es de todos y esa cultura, ellos se tienen que sentir que son parte del colegio, aunque vengan de Colombia, aunque vengan de Filipinas, aunque el colegio es suyo y eso es muy, muy, muy importante. Entonces, cuando tú estás dando ese principio de identidad, de pertenencia, las familias se sienten, bueno, a gustos con el cole y apoyan las tareas del colegio, apoyan la tarea del profesorado. Yo creo que, que, que, que eso es una, uno de los logros del cole es decir, esa diversidad, que es tornar las dificultades, cambiarla en oportunidades. Yo creo que esa... esa esa interacción entre la diversidad y los proyectos que se están haciendo en el cole es lo que hace que las tareas inclusivas funcionen en el colegio. La riqueza que da la diversidad es alucinante y eso nosotros lo sabemos. Lo sabemos y, entre comillas, nos aprovechamos, ¿no? porque esa diversidad enriquece muchísimo. Nosotros hemos ido creando o generando un sistema de trabajo por proyecto Mussus no. es decir, hemos empezado siempre por trabajar con un aula o dos aulas ¿no? o un nivel con un proyecto determinado y ese proyecto siempre se le ha ido sumando otros cursos, otros niveles, otros ciclos. Entonces, eso que empieza como un proyecto de música se va ampliando. ...y al final no es un proyecto de música... ...es un proyecto en el que las familias participan... ...las familias hablan de dónde están sus países... ...en una clase clasería por ejemplo de quinto... ...nos metemos en el Google Maps y se van a su país... ...y vemos dónde están, de dónde vienen... ...es decir, estamos haciendo geografía... ...estamos haciendo matemáticas, estamos haciendo música... ...y esos proyectos integrados... ...es lo que hace que todos los niños se sientan... ...comunidad del colegio... ...porque ahí no estamos hablando de que yo solamente estoy aquí, tú estás aquí, yo estoy aquí. No, no, estamos todos alrededor de un proyecto musical. Y hoy me toca a mí explicarlo, mañana lo explicas tú, pero forma parte del proyecto musical de San Sobrero Y ese proyecto musical es lo que nos une. Esa es la gran riqueza del colegio. Y eso es lo que hasta ahora a nosotros nos ha dado auténtico éxito. Es decir, ser capaces de cambiar todos los problemas de la diversidad, cambiarlos en ventaja. ...con todos los cambios que ha habido aquí en este entorno... ¿no? ...en los barrios de La Carrasca, El Cerezo... ...que ha habido un cambio muy importante de población... ...y que hay una heterogeneidad importante... ...hay una interculturalidad que se palpa ¿no? Yo creo que nosotros hemos tenido que influir en algo... ...porque eso no es medible, pero sí se puede visualizar ¿no? Nosotros tenemos que intervenir para que el barrio sea un barrio tranquilo. Sí, no hay un barrio con grandes dificultades... ...no es un barrio donde haya peligro, donde haya miedo... No, es un barrio normal y abren sus tiendas, uno de Pakistán, uno de Ecuador, uno de Bolivia y funcionan a lo mejor tienen sus propias parroquias y compran los momios, pero ellos se respetan, ¿no? Y ese respeto es fundamental, ese respeto es fundamental. Tú te imaginas un niño, lo decía los días Rosalía, ¿no? Un niño de una clase de tercero que va a celebrar su cumpleaños en su casa, ¿vale? El niño es etíope. Ahora invita a otro amigo que es chino... invita a otro amigo que es de Nigeria... invita a otro amigo que es de Bolivia... invita a dos o tres que son españoles... ...y en ese cumpleaños en un bloque de piso ...están conviviendo... ...cinco continentes alrededor de una tarta... ...de un cumpleaños... ...y eso mmm, no se puede hacer... ...por decreto ley... ...eso se hace por vivirlo... ...por convivirlo... ...por, por, por, por, por mamarlo todos los días ¿no?... ...y eso mmm, lo hacemos aquí... ...no nos hemos puesto... ...con el lápiz, el papel, a diseñar milimétricamente que es lo que hay que hacer... ...porque eso es imposible. Pero yo sí que es, creo que sin quererlo, sin quererlo estamos todos los días... ...haciendo ese cumpleaños dentro del cole. Mercedes, la secretaria, la otra día decía que, dice, yo puse una vez un ejemplo... ...Mercedes me lo comentó, dice, yo saqué a un niño de una clase... ...y le pregunté cuántos niños había de color en su clase. No lo sabía... Es decir, está conviviendo continuamente con compañeros, con 25 compañeros, y dice: ¿Cuánto te decoló en tu clase? Se queda pensando. Y dice: Pues no lo sé. Mira, yo soy, muy optimista. yo soy muy optimista. Yo pienso que el tratamiento que damos nosotros es un tratamiento de una enseñanza individualizada. Y eso es lo que nos marca a nosotros. Es decir, el tratamiento de que cada niño es un mundo, cada niño es diferente. Y a cada niño hay que tratarle tal como es. No pretender que seamos todos una masa igual. Yo creo que ese es el gran problema. Es decir, el hacer esa diferenciación, ¿no? los musulmanes por un lado, los pakistaníes por otro, uff, los rumanos, eso que no tienen por otro sitio. Yo creo que, que, que. Yo creo que estamos equivocados. Yo creo que. Y eso hay que olvidarse. Las etiquetas que son muy enfermizas, son muy tóxicas. Yo creo que aquí hay que trabajar con las personas. Y nosotros, desde un niño de 3 años hasta un niño de 12 años, trabajamos con los niños. Y ya está. Y el niño se llama Manolo, o se llama Hassan, o se llama Vladimir, o se llame como se llame. Y nosotros trabajamos con ese niño. Y si el niño necesita más refuerzo y más apoyo, se lo damos. Y si el niño necesita más cariño, se lo damos. Y si el niño necesita que hablemos más con sus padres, pues hablamos. El otro día estaba aquí un padre que vino, que el padre es rumano, y el hombre vive de tocar el acordeón, o ¿no? el saxofón, es lo que toca en, en la calle. Esas es, son nuestras familias en nuestro caso, ¿no? Yo creo que tenemos una conciencia de servicio público muy potente y yo creo que, que, que eso es lo que nos salva muchas veces, ¿no? la, la conciencia de servicio público. ¿no? Y yo estoy, bueno, yo estoy muy orgulloso de mi colegio. La verdad es que se, llama, se me nota que hablo de él. ¿no? Pues este es un barrio particular, ¿no? un barrio que se ha ido eh, adaptando a, a, a las personas inmigrantes que han ido llegando. ¿no? ...llegados en personas de muchos países... ¿no? ...empezaron llegando primero a... ...personas de Marruecos... ...personas de toda la zona del Magreb... ...y después han empezado llegando gente... De, ...más ya de, de Sudamérica ¿no?... ...boliviano, ecuatoriano... ...pero vienen por oleadas... ...por ejemplo ahora mismo están llegando venezolanos... ...es decir, no paramos de recibir... ...siempre gente de, de diferentes países... ...también tenemos niños europeos, de Rumanía... ...tenemos niños de Filipinas, niños de Bangladesh, de Nepal, aquí la diversidad es muy potente. ¿no? El barrio ha cambiado bastante, si tú, la fisonomía del barrio no es la misma fisonomía de hace 20 años. Sí si es verdad que, que los trabajos que hacen siguen siendo trabajos de clase baja, trabajos que, bueno, algunos ya son más precarios que antes, porque si yo me mucha, yo imagino que tiene que haber mucha economía sumergida, mucho trabajo en casas particulares. Y eso bueno, pues hace que las familias más o menos estén subsistiendo. Me da a mí buenas vibraciones que muchas de las familias que, que vienen ya no sean familias que, que lleguen y se vayan, ¿no? sino que son familias que ya permanecen aquí en la zona. ¿no? Así eso genera cierta calidad en cuanto a las relaciones porque ya la familia bueno, pues se siente más identificada con un entorno ya que les pertenece. ¿no? Pero el barrio está generando... ...ciertas dinámicas de, de fortaleza ¿no?... ...y a mí eso me gusta... además se ven mucho más los comercios... ...los comercios van abriendo más comercios... ...y hay más vida ¿no? ...pero claro, cuando llegan ellos nos dicen... ...vamos a hacer un proyecto... ...de antropología musical... ...donde vamos a aprovecharnos de la diversidad... ...de vuestros alumnado, de las músicas del mundo... ...y donde vamos a aprender, bueno... ...todos estos aspectos geográficos que podemos diseñar... ...a través de una pantalla y de la música... ...y además todo digital, ¿no?... ...y con temas, nosotros dijimos... ...no podemos decir que no, ¿no?... ...y aparte que es único... ...porque es un proyecto único... ...y que no hemos visto nunca en ningún otro sitio... ...es un proyecto donde... ...interviene música, educación física, matemática, lengua... ...está la dirección por medio, está... ...así que hay... ...mucha gente interviendo, aparte de todo el, el grupo de AntropoLum... ¿no? ...pues un proyecto de este tipo va las dinámicas del colegio... ¿no? Las dinámicas del colegio en cuanto... ...mira, eh, eso de que trabajamos con los niños uno a uno... ...la individualidad es un grado... ...en un proyecto como este la individualidad es máxima... ...es decir, los niños hacen cada uno su parte del proyecto... ...y después, cuando trabajan en grupo, aparte de hacer su individualidad... ...están trabajando en manera cooperativa y colaborativa... ...y estamos juntando la individualidad con el trabajo cooperativo y colaborativo... ...y este aspecto de Antropoluz, de la música, nos lo da... ...y entonces cuando ellos hacen sus su dinámicas cooperativas y colaborativas... ...son geniales, además ellos están aprendiendo música... ...y están aprendiendo otros contenidos súper interesantes... ¿no? ...que están desarrollando un proyecto que para mi gusto es fantástico... ...es un proyecto y gracias a ellos y a su diseño... ...podemos hacer nosotros las actividades... ...porque uno de los grandes problemas que tenemos los colegios... ...para hacer proyectos de este tipo, de esta envergadura... ...es el tiempo... ...muchas veces no, es, no, es, no son los recursos económicos... ...es tener tiempo para desarrollar toda esa tarea... ¿no? ...y eso es muy muy difícil, por eso no tenemos tiempo para eso... ...entonces cuando alguien nos plantea... ...mira, vamos a llegar a nosotros y vamos a hacer... ...tal batería de actividades... ...y la estamos desarrollando de esta manera... ...y nosotros vamos a ser los ejecutantes... ...y los participantes de esas actividades... Para nosotros eso es un sueño, es fantástico. Además, los niños se sienten a gusto, están felices, están disfrutando, están aprendiendo. Esa es la educación. ¿no? Pues yo espero que los niños saquen, sobre todo los niños, ¿no? saquen una conclusión del proyecto que es que ellos vean que han sido felices, ¿no? que ellos vean que se lo han pasado bien. Y además han aprendido, ¿no? Si tú no te diviertes, no aprendes. Si tú no disfrutas de lo que estás haciendo, no vas a aprender. Antiguamente, tú aprendías no porque disfrutaras, sino porque te coaccionaban y te pegaban. Tienes dos formas de aprender, o por el disfrute o por atemorizarte. Nosotros vamos por el disfrute. Y disfrutando se aprende. Cuando uno está haciendo cosas que le gustan, que le entusiasman, esas se aprende también. Pero es mucho más difícil trabajar así ...que trabajar atemorizando. Sí, en este colegio se trabaja mucho la música... ...y cuando AntropoLux pone en marcha la música... ...es una música donde pueden intervenir... Muy, muchos, ...muchos espacios ¿no? Y donde los niños pueden ver su, de dónde viene, ...de dónde proceden, en la música de su país... ...o de una zona donde vive. ...eso a ello le está afianzando su cultura de origen y aparte no está, le está creando a nosotros una, la cultura esa del Colegio San José Obrero, donde todas las músicas, todos esos pequeños puzzles de música van a conformar lo que es la música del San José Obrero, ¿no? Y eso, mmm, ellos tienen que vivir así, Si mi parte de música, mi parte del puzzle está aquí, la tuya está aquí y todas conforman la música del San José Obrero, que somos nosotros, ¿no? Ya, ya empezar por sectorizar por áreas una educación, una enseñanza, me parece un, una equivocación. ¿no? Entonces, seguir viviendo de lo que se estructuró en el siglo XIX después de la Revolución Industrial y seguir siendo una escuela de la Revolución Industrial, que es lo que somos, me parece que es una equivocación. Si la música no encaja en ese esquema de estructura de Revolución Industrial, de una escuela por área, y nosotros lo que estamos intentando es, con estos proyectos, romper esa estructura tan rígida de área para que la música intervenga y dinamice las demás asignaturas. Ya no hay asignaturas, ya lo que hay son conocimientos. Los colegios tenemos que ir al revés. Yo creo que los colegios tenemos que darle la vuelta a eso. ¿no? Decir a los alumnos que que piensen, que sean críticos, decirle eso, que es lo que es el Mercadona, que es donde está la tercera calle, donde está el café, y que ellos piensen porque está ahí. Y que cuando terminen la primaria, que son días muy chicos, con dos o 13 años, sean capaces bueno, pues, de sacarse un billete de tren, sean capaces de ver una etiqueta y saber lo que están comiendo. Es decir, que desarrollemos habilidades, que desarrollemos destreza, que desarrollemos competencia, para que esos niños, cuando salgan de aquí del colegio, sean capaces después de ser autónomos, ser independientes y tener un, una autonomía y un valor. ...le dé fortaleza ante la adversidad... ...es lo único que le pedimos y eso es muy importante. El San José Obrero... ...es difícil de, de definir así en un en papel y, y en dos palabras... ...porque es un, te diría que es un colegio que, que se hace día a día... ...es un colegio eh, con 400 y pico de alumnos... ...de origen extranjero, y muchos nacidos aquí ya, pero de origen extranjero y con más de 30 nacionalidades. Entonces, es un colegio muy particular, pero es un colegio que se hace día a día. Es un colegio donde la diversidad, esta diversidad cultural... Nosotros, podríamos decir que la aprovechamos como... Es un factor de enriquecimiento para nosotros. Nos aprovechamos de esta diversidad cultural. Nosotros nos aprovechamos. Yo la primera como profesora. Los primeros los maestros. Somos los que estamos aprendiendo con el San José Obrero. Con esta mezcla tan brutal de, de razas y de nacionalidades que tenemos aquí. Entonces, es un colegio vivo y es un colegio que tanto los profesores como el alumnado y la familia interactuamos mmm, todos. Aquí compartimos todo y aprendemos todos de todos. Aquí aprendes desde que entras por la puerta por la mañana. Mmm, tu, tu forma de trabajar la tienes que ir mmm, es cada día distinta. Tú no puedes ceñirte eh, a un patrón ni a un modelo fijo de aprendizaje ni de enseñanza. Tú, bueno, yo como docente somos docentes y, por supuesto, nuestro objetivo es mm, eh, que, que nuestros alumnos, nuestros alumnado pues adquiera un nivel de conocimientos adecuado, Por supuesto, eso es un principio básico de cualquier enseñante. Pero mm, ya no, no, al tener nosotros las circunstancias y las características tan especiales que tenemos en, en este barrio y, no podemos nosotros mmm, tener un proyecto curricular cerrado donde todos los alumnos, donde le des el mismo tratamiento a todos los alumnos. Aquí te está entrando un niño en noviembre, otro se te va en enero, ahora te, te, una familia que te viene a lo mejor de China o de Nepal en eh, medio del curso. En fin, entonces tú no puedes tener un modelo de aprendizaje mmm, general para todo el alumnado. Eso que se habla de la enseñanza individualizada es que aquí es que sí o sí, aquí es enseñanza y sí o sí. Y tienes tú que aprender día a día a improvisar muchas cosas día a día. Tú tienes que improvisar sobre la marcha, porque te enfrentas a situaciones y a circunstancias que, que nadie te ha explicado, nadie te ha enseñado, sino que las tienes que vivir. Entonces, eso yo creo que es lo que aprendemos aquí muchos de nosotros, a, a ir trabajando el día a día con los niños. Ellos aprenden, pero que nosotros también. nos Tenemos que, eh, tenemos que ir aprendiendo al ritmo de ellos. Creo que eso es un poco lo, lo que se vive aquí dentro de este centro. Bueno, de difícil desempeño. ¿Es de difícil desempeño? Pues de difícil desempeño pero no es por la diversidad de cultural que hay. No es de difícil desempeño. Nosotros es que no decimos que decimos bueno, de difícil desempeño. Pues no. Pero si quiere buscarle por qué aquí es a lo mejor complicado o por qué se le puede llamar, yo no lo diría por la diversidad cultural, sino por las historias y las circunstancias que arrastran estas familias socioeconómicas principalmente. No por la diversidad cultural, sino por lo eh, la lucha que, diaria de vida que tienen y son familias que lo que hacen es abrirse camino y paso día a día. Entonces, ese es el, lo difícil, porque vives historias, historias a veces, mmm, muy, los, estos niños traen detrás historias, cada uno tiene su historia. Y entonces te, te implicas, te implicas en esas historias y en esos modelos de vida y, y, y eso es quizá difícil, pero a la vez, bueno. A la vez, pues, muy reconfortante. Y, para los, y estos niños son muy agradecidos porque están muchos muy necesitados de, de, de, de ese cariño, de ese, de ese afecto que aquí dentro encuentran. ¿no? Entonces, bueno, difícil desempeño. Bueno, no lo es, pero sí que es verdad que te afecta, afecta muchas circunstancias, y muchas historias que hay detrás de los niños. ¿Entiendes? Ahora, nuestra labor, yo no veo... Yo no veo mi trabajo, vamos, es difícil, no es difícil, sino que es muy reconfortante y, y como docente eh, a ti te satisface mucho, por lo menos yo, me parece, te satisface mucho el que tú puedes estar aprendiendo día a día, que tú no llegas cada mañana y cada mañana es distinta, tú no, no sabes cómo, cómo te vas a enfrentar cada día, lo que te va a surgir, porque te surgen muchas cosas que tienes que improvisar y que tienes que, que ir solventando a lo largo del día. Entonces, bueno, eso es un poco la vida de aquí. Este barrio ha cambiado, un barrio de clase media-baja, de familias trabajadoras. Lo que pasa es que ahora mismo el impacto que hay es brutal. Tú vas por las calles del barrio y te impacta ver lo que, lo que hay en la calle, las familias, la... la, familia, la, la la diversidad tan grande que hay, de, de, de la cantidad de, de culturas, de religiones, de, de, entonces eso es complicado y el desconocimiento de esa realidad es lo que muchas veces hace que mmm, asusta, desde fuera asusta, porque no, es el desconocimiento. Y pasó aquí en el barrio al principio, yo creo que ocurrió el, el, cuando este barrio empezó a transformarse no todo es de color de rosa, ni todo aquí eh, no, que bien estábamos, no, no, ahí no todo es de color de rosa. Entonces yo creo que al principio uh -huh. el no conocer y el, y el introducirse esos cambios, esas diferencias culturales, esas familias que te iban llegando, incluso tenemos niños del asentamiento Chabolita del Bacie, que también fue un poco impactante aquí en la familia entonces eso es lo que ese desconocimiento es lo que muchas veces echa para atrás. Pero yo creo que aquí han aprendido ya a convivir. Incluso hay una mezcla de, por ejemplo, te pongo ejemplo. El año pasado se creó aquí un coro en el colegio por Navidad, un coro de padres y madres y de familia. Y tú veías en el coro, el coro era muy particular, cantando villancicos. ¿eh? Y veías en el coro a una mamá de Nepal, a una mamá de Marruecos, con su velo, a otra sud sudamericana. Entonces, te, te, y cantaban villancicos. Y tú eso no te, lo, tú no te lo puedes imaginar si no lo dices. ¿Eso cómo va a ser? Pues, pues sí. Y, y entonces esa, ya han aprendido y comparten y, y, y, y se mezclan sí, con toda naturalidad. Es que... Ha pasado lo que al principio pudo ser un factor de segregación y de choque, yo creo que ahora ya el barrio lo vive como lo acepta y lo vive como enriquecedor. El colegio ha jugado un papel muy importante. No nos hemos dado cuenta porque esto ha sido paulatino. El colegio ha cambiado mucho también desde el principio, desde hace ya. 10, 12 años... Mmm, ...ha cambiado mucho porque el colegio mmm, ha funcionado y funciona... ...como centro cultural y como una asociación vecinal... ...aquí el colegio está, es un colegio abierto, es que tenemos que funcionar... ...nosotros tenemos que trabajar, no con los niños, tenemos que trabajar mucho con el barrio... ...con las familias, con las distintas asociaciones que, que hay aquí en este barrio... ...que trabajan con nosotros... Eh, ...con los servicios sociales, con, en fin... Entonces, un colegio que está abierto siempre, incluso los sábados, para cualquier actividad que quiera que se organice, una fiesta de primavera, un mercadillo, un, una reunión de vecinos. Eh, el colegio es el centro cultural del barrio, porque no disponen así de un lugar que los aglutine, que, que sea el din ha funcionado como dinamizador un poco de de las familias y el lugar de encuentro. Entonces, han jugado un papel muy importante. Este colegio está abierto, pero abierto de verdad, de verdad. Porque es que tiene que ser así. Aquí hay familias, cuando vienen a hacer su matrícula, que, que no, vienen a lo mejor de Senegal, de Camerún, de, ya te digo, de Rumanía, que incluso no hablan el idioma, y no saben leer ni escribir el español, ni, muchas veces ni su propio idioma. Y entonces, pues, tú no puedes decir el horario de secretaría es de 12 a 2 y tú, familias que están trabajando durante todo el día en trabajos, a lo mejor, pues precarios, madres internas en casa, tú tienes que tener, tú no puedes decir, es que el horario de secretaría es a las 12 y tú tienes que abrir el colegio y tienes que ser, yo definiría la palabra que define un poco al colegio, a nuestra manera de interactuar con el horario, es la flexibilidad. Tienes que ser flexible en todo. Eh, en tus objetivos, en, en las tutorías con los padres, en los agrupamientos de los niños. Eh. Hay que ser flexible. Entonces aquí mmm, el colegio, tanto fuera, eh, fuera del horario lectivo como en horario, en horario lectivo, tienes que, que ser. Mmm, estás abierto a cualquier hora. Tien, vienen a ver al director o a mí como jefa de estudio y a lo mejor con. Pues, pues venga, pasa, lo, deja, lo tienes que dejar todo en un momento dado y decir atiendo a este padre que viene ahora mismo. Por eso te digo que es día a día el, el entrar por la puerta y decir bueno, tengo previsto esto, pero a lo mejor te surge un padre que, un, que viene con un problema que acaba de llegar de su país, el, venga, pues lo abandona y aparcas lo que tengas que hacer y en ese momento pues eso es lo que hay. Entonces ese es nuestro modo de trabajar, es que no nos queda otra nos queda otra. Esta diversidad es, mmm, nos aporta tanto, es un factor tan enriquecedor. Eh, aquí tú no ves que haya... Es que tú no percibes... No sé cómo explicártelo. No, nosotros no trabajamos la diversidad. Es que no la trabajamos. Es que, no, es que esto es un colegio donde hay niños como un colegio como otro cualquiera y donde hay mucha diversidad, pero tú no dices voy a trabajar la diversidad, hoy voy a hacer esta actividad, que va no, no, aquí se vive la diversidad, entonces se vive. Tú sales al patio y los niños llega una niña de Etiopía que no sabe español, ...y ves a una niña china que es la que le está enseñando español... ...porque ya lleva aquí unos años y son amigas y, y, y ahí está... ...tú no necesitas ningún alumno que sirva de mediador... ...sino que son ellos... No, ...no tenemos una estrategia, nosotros es que no la tenemos... ...cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué hacéis? Nada, no hacemos nada... ...es que es, es, los niños son niños y viven su, sus historias... ...te cuentan sus historias, su vida, se están acostumbrados ellos ya... A compartir las historias y la, y la vida de, los, de otros niños. El año pasado, por ejemplo, en mi clase, te pongo ejemplos porque son muy, creo que es lo que yo vivo y lo que siento, mmm, en un concurso de poesía, en, una, en un recital de poesía que hicimos. Y entonces pues, se tenían que aprender unas poesías y tal, y de ellos mismos partió la idea: dice, yo tenía un niño de China, dice, si quieres, yo la puedo recitar en chino. Tenía una niña de Filipinas. Ah, señorita, pues yo en Tagalo también me lo voy a traer, me lo voy a preparar en Tagalo. Otro niño que es de Marruecos, pues señorita, pues yo, y tenía otro niño también de, de, de América del Sur, y, y señorita, ¿tú quieres que yo lo traiga en Quechua? Pues yo lo Y una actividad que en un momento dado era una poesía que estábamos trabajando, la poesía, surgió, pues otra actividad tan rica, tan diferente y tan sin yo decir, esto vamos a trabajarlo fueron ellos mismos los que instintivamente salieron y dijeron, yo ya lo quiero decir en chino, pues yo lo voy a decir en tagalo. Pues". Y yo no llevaba, yo te digo, hay un objetivo, ellos mismos. Entonces, esa es nuestra dinámica de trabajo, no es decir, trabajamos la diversidad, con, con", no, vivimos la diversidad porque es una normalidad en nuestro centro. Entonces, nos aprovechamos de esa... De, de esa riqueza. Yo creo que es una riqueza. y un, Yo aprendo muchísimo de ellos. El miedo que nos da muchas veces es el, el paso ya del colegio a, a lo que es la secundaria y tal. Es verdad, es verdad que... Mmm, Ahí hay un cierto abandono escolar, hay muchos ya, algunos pues pierden un poco también el carro de lo que es el académico, el, el, el, el, el estudio, el estudio y. Pero ya tenemos alumnos y alumnas que están llegando ya, que ya están superando, superando, saliendo de la secundaria, incluso llegando a la universidad. Entonces, poco a poco hay algún, no todos, ¿eh? Porque es muy complicado, es muy complicado porque de, detrás de sus es que tienen unas situaciones algunos difíciles, muy difíciles y hay que contar con eso. No tienen las mismas oportunidades que puedan tener otros otros niños. Entonces, pues, son niños, por ejemplo, en sus casas, pues no cuentan con internet, no que, que ahora contar con internet es una es tan natural y tan básico, pues muchos de ellos no tienen internet libros, no tienen un, no leen en sus casas, no se potencia la lectura. no Muchos que no conocen ni Sevilla. Es que tú los sacas de, del barrio y se cree que, que van a otra ciudad. Entonces, en este, en este colegio, mmm, nuestra manera de trabajar, que trabajamos mucho a través de proyectos y de eh, potenciamos mucho las salidas, las salidas, el experimentar, el salir a, a los parques, a los museos, a, a, hacemos proyectos a lo mejor. Hace un par de años hicimos un proyecto de aprendizaje y servicio y tenían ellos que salir a las tiendas a comprar, a buscar, mmm, hacer un presupuesto. Entonces teníamos que ir a muchos sitios de la ciudad, gobiernos por toda la ciudad. Y porque es que muchos no, no tienen esa, esa oportunidad. Entonces, pues sí que es verdad que el colegio, desde el colegio, muchas veces te ves que. Haces una labor, intentas, pero luego se, se trunca un poco cuando salen del colegio. Lo que te digo, la secundaria, muchos se quedan ahí o no. Cada vez más están mmm, siendo conscientes de que ellos pueden, de que sí, de que pueden, de que eh, trabajando y esforzándose pueden llegar, pero es verdad que hay una capa de, que se queda en la mitad del camino. Entonces, pues ahí estamos, luchando e intentando que, que eso no pase. Esto es una labor mucho de con las familias y con, con, con el barrio, con una labor de tenemos ta, de talleres de padres, de, hay que hablar mucho con ellos y, porque… Es muy importante también las asociaciones que trabajan con nosotros, que tienen luego una estos niños luego tienen una continuidad fuera de, de aquí del colegio para, para hacer los deberes, para trabajar, para ir, hacen excursiones con ellos los fines de semana, porque son familias, date cuenta, que muchos trabajan todo el día y no están con sus Hay aquí niños con 11 y 12 años, trae la llave de su casa porque a las 2 de la tarde no hay nadie en su casa esperándolo ellos y llegan hasta que llega sus padres e incluso se preparan hasta la comida solo entonces mmm, es difícil es difícil que esa labor que tú haces muchas veces se continúe porque realmente sus circunstancias son las que son y los cambios sociales son muy lentos como ya sabemos y esto eh, pues, es muy difícil de que, de, de, de que aquí, de esto que bien estamos y bueno, ahora salimos y salimos a la realidad y al mundo y, y que ya, ya está todo hecho. No, las transformaciones son muy complicadas y son, no, son muchos factores, creo yo, los que intervienen. Entonces, pues es difícil, es difícil, pero poquito a poco, poquito a poco, yo creo que iremos cambiando un poco la visión que tenemos de, lo que, de estas realidades que, con las que contamos aquí y es muy importante que, que se conozca, es el, yo creo que es el desconocimiento a lo que hay, que no, que no te permite muchas veces ayudar o estar y compartir la, la, la vivencia la, con la gente. Bueno, enseñanza individualizada, pues enseñanza individualizada es que nosotros, bueno, cada cada alumno, no, por, no por la diversidad cultural, ya te digo que la diversidad cultural yo no lo entiendo como un factor tan determinante en la enseñanza que nosotros impartimos, sino individualizada porque cada, cada niño, cada niña es un mundo y, cada, y todos somos diferentes, todos, pero no porque seamos ni, ni, ni de Rumanía, ni de China, ni de África, sino porque todos somos diferentes. Entonces, cada niño y cada niña necesita un, un tratamiento y, una, y un aprendizaje distinto. No todos, nosotros no podemos venir, no puedes coger el libro, abrir el libro y, y venga, va, todos para adelante. No lo podemos hacer porque es que, um, cada uno lleva su ritmo, cada uno tiene sus necesidades. Detrás de cada niño y cada niña hay historias, hay muchas historias y cada. Y, no puedes llegar y, y tratar el tema para todos igual, sino que tú tienes que respetar los ritmos de aprendizaje de cada uno. Entonces, aquí, ya te digo, lo, la palabra clave es la flexibilidad, la flexibilidad, el adaptarte a lo que te, te pide cada uno. Eh, desde los agrupamientos, por ejemplo, llega un niño o una niña que a lo mejor por edad le correspondería estar en quinto, pero no no es, no es no a lo mejor no es no tiene la, a lo mejor no están ni escolarizado, los, entonces pues aquí todos tenemos claro todo el claustro de profesores que si llega un alumno pero que a lo mejor por edad en quinto pero si tiene que estar en cuarto pues, pues va a estar en cuarto entonces, tanto lo, los refuerzos, los apoyos, lo, las adaptaciones que tenemos que hacer, porque tú tienes que adaptar currículum, objetivos, contenido continuamente. Aquí continuamente tienes que estar cambiando. Eso es un poco nuestra enseñanza individualizada. Intentamos que, que cada uno, cada niño, cada niña reciba en el momento que reciba la aprendizaje que necesita en ese momento. Es que no te queda, es que no te queda otra en este centro. Es que, es que es así. Tienes que trabajar así. En la mayoría de los, de los centros, de los colegios, es, es el equipo directivo el que propone, el que dice, vamos y tal. Y ya aquí está pasando que el, son los mismos profesores, el claustro, el que, pro, está proponiendo, el que propone continuamente. ¿Y si hacemos? ¿Y si vamos? David, o a lo mejor el profesor de educación física, no te importa colaborar conmigo, que voy a hacer una actividad de inglés. Ya eso está pasando en este colegio y no nos hemos dado cuenta, pero poquito a poco hemos ido nosotros cambiando hasta llegar a eso, que es lo que yo quería, lo que yo veo. En otros colegios no, en otros colegios se propone, es desde la dirección poco el que lo que proponen al claustro. Vamos a, vamos a hacer este proyecto, vamos a trabajar. Aquí. Y ahora ya no, aquí cada día son lo, el claustro profesor el que va sugiriendo, sugiriendo, sugiriendo, según va viendo lo que te estoy diciendo de, de las necesidades que tú vas viendo y de lo que mmm, puedes sacar de provecho mmm, de los niños. Entonces se te ocurren 20.000 historias, 20.000 historias que, que van surgiendo de, de, de un día para otro. Se potencian mucho las asambleas de clase, los diálogos. Tenemos en las clases, Yo, un buzón, por ejemplo, yo tengo un buzón de sugerencias y de donde ellos van metiendo su, sus temas, sus ideas que quieran muchas veces, que les preocupan, yo digo, lo que sea. Entonces, pues en las asambleas de clase, se hacen todas, todos los cursos, hacemos asambleas de clase, quincenal, tal, donde los niños hablan y cuentan y exponen sus ideas, sus preocupaciones. Su tal. Luego yo como la Jefatura de Estudios pues tengo una, una comisión de delegados, donde los delegados y delegadas van y nos reunimos mensualmente, donde ellos cuentan lo que han hablado en, la, en las asambleas y sus inquietudes, lo que le, que le falta al colegio. Y les mandamos a lo mejor a final del curso un escrito al alcalde o la delegada, según vamos bien. Y ellos ven que pueden participar en su, en su colegio y en su barrio y en su... Entonces eso lo hacemos mucho aquí en el colegio, mucho, mucho, muchos trabajos de, de, donde ellos puedan opinar y puedan participar en lo que es el colegio. Cada uno trabajamos a nuestra, verá tú, que no todos los maestros y todas las maestras de, seguimos la misma línea, cada uno tiene su forma de trabajar y su manera de, de, de hacer, pero... Sí que es verdad que nosotros lo que tenemos mmm, es muchas reuniones de coordinación entre los profesores donde contamos todo, todo esto y, y donde compartimos. Es que tiene que ser así. Nosotros tenemos que hablar mucho entre nosotros porque es que nos van surgiendo cada día niños que te vienen. Entonces tenemos que comentar mucho todos los días. Y nuestra forma de trabajar en cada uno individualmente, pues luego lo tenemos que compartir, porque te surgen muchas cosas que es bueno que los demás las sepan. eso es un poco lo que, la dinámica de aquí del colegio. El trabajo en el equipo les aporta autonomía, les aporta responsabilidad, les aporta cosas que no están en el currículum realmente porque esas cosas son las cosas que tú quieres que tus alumnos, yo que creemos que nuestros alumnos deben de salir del centro, del colegio, cuando salen, eh, cuando terminan la, la escolaridad aquí, deben de salir con esas habilidades que es nuestra forma de trabajar. A mí me interesa más que, esto, que mis alumnos y mis alumnas salgan con esas capacidades que no están contempladas a lo mejor en el currículum, pero que es lo que luego les va a servir en la vida, que son habilidades sociales de relación, de lo que te estaba comentando, de autonomía, de la capacidad de, de expresión, de dialogar, de, de saber mmm, solucionar entre ellos un problema. Están relacionando a través de la música. Todo esto que te estoy comentando de, de, de, están desarrollando muchas habilidades de este tipo, porque están trabajando muchas habilidades, muchas actividades en grupo, tienen que solucionar entre ellos, ponerse de acuerdo para para, para exponer y, y, y sacar adelante la, las sesiones, y sobre todo muy importante también que le, se le está trabajando mucho una cosa que no se le da importancia en los centros es en la expresión oral, la expresión corporal. A los, les cuesta a, la, a, la, a todos nos cuesta mucho lo que es expresarnos oralmente y, y, y, y corporalmente movernos y, y eso se, se les está trabajando muy bien y les cuesta ¿eh? les cuesta a los niños y niñas les cuesta mmm, porque perder esa vergüenza y delante de los demás expresarse libremente les cuesta y, y me gusta porque es que Mm, lo están viviendo, lo están... He visto ya que están cambiando un poquito en ese aspecto. ¿eh? Desde el principio de curso que empezamos con el proyecto hasta ahora, al final, mm, ya han ido perdiendo un poco el miedo a, a lo que es expresarse él, con los ritmos, por ejemplo, que tienen que mover el cuerpo, los brazos, y muchos son, les da vergüenza. Y, y ya estoy viendo que que eso les está ayudando, que luego se repercute en, en, en, las demás en las demás asignaturas o las demás materias, como quieras que, que lo llamemos, porque les está ayudando a, ser, a soltarse, a, a perder un poco el miedo a los demás, a saber hablar ante los demás, a, y eso es muy importante. Y creo que en los colegios eso no se potencia mucho. Aquí en los, los centros estamos más, más acostumbrados a escribir, a escribir, a escribir. Y, y cuando hablas con ellos y ellos han, han hecho una valoración un poco de lo que han, en el trimestre, de lo que han hecho, y de lo que han aprendido y lo que más les ha gustado y lo que… Y, y, y ellos te cuentan y con su, y su manera de, de contar y te dicen que, que les ha gustado todo, que les ha gustado todo, pero lo mejor que se lo han pasado, que se lo han pasado muy bien y que han aprendido… A ser responsable y a trabajar con los compañeros. Entonces, pues yo, yo ya con eso me quedo. Han aprendido a ser responsables porque han tenido incluso que, que actuar de reporteros. Y eso para ellos es una responsabilidad. Tenían que llevar una cámara. A ser responsable y a colaborar con los compañeros. Pues para mí eso ya es importantísimo.